Buenos días, eh, gracias por, por venir a este seminario a escuchar a, a nuestro invitado de hoy, que es Santiago Budría. Santiago Budría trabaja en, en la Universidad Antonio de Nebrija, en, en Madrid, y somos habituales colaboradores. Ahora estamos metidos en algún proyecto relacionado con el tema que va, que va a presentar hoy. Santiago Gudría le conozco hace muchos años, fue compañero de doctorado. Eh, él, eh, actualmente y en el pasado, bueno, él tiene proyectos de investigación a nivel nacional, eh, con diversas instituciones, eh, es autor de más de 30 artículos de investigación, no es la primera vez que viene al CIO a presentar, y bueno, es, es una persona que además presenta bien porque tiene dotes de comunicación muy muy altas así que yo creo que, que hoy vamos a disfrutar de estos 45 minutos de charla que además es un es un tema muy en boga y muy interesante no solamente desde el punto de vista social sino desde el punto de vista científico que es eh, como la pobreza energética afecta a diferentes estándares de la vida diaria y hoy nos va a hablar de uno de ellos. Entonces, sin más, te dejo sobre 45 o 50 minutos y luego haremos una, una ronda de preguntas. ¿Vale? Muy bien. Vas a presentar. Bueno, tú tienes un micrófono ya, sí. así que. Te dejo el micrófono aquí. ¿Se me escucha bien por aquí? Y, vale, pues cuando vale. quieras, Santiago. Ese te va para las preguntas, si quieres. Vale. Pues muchas gracias, Carlos. Carlos nos ha contado toda la verdad, compartimos piso en el primer año de doctorado ¿eh? y ahí se, se forjaron muchas relaciones y conocimientos mutuos de econometría. Él me enseñaba la econometría, hoy yo trabajo un poco más la econometría que él, pero bueno, él, él, él me enseñó la econometría del primer año de doctorado. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación, es, es la segunda vez, estuve aquí en el 2019 y bueno, y me tratasteis muy bien y es un, placer, es un placer volver, muchas gracias por la invitación. Eh, veo que hay gente joven, si en algún momento creéis que de alguna forma eh, la metodología o la pregunta de investigación os puede ayudar en algo, por favor interrumpidme o después de la charla podemos hablar tranquilamente. Yo creo que a la gente joven... Eh, hay, hay la receta de cómo se hace un paper eh, os puede os puede ayudar mucho a la hora de enfocar algunas preguntas o la metodología o, bueno en fin eh, al margen de mi presentación eh, podemos hablar luego si, si queréis eh, no sé si en español en inglés lo que lo que preferáis eh, o lo habitual pues, seguimos en español vale. pues, entre españoles hablar inglés es un poco a veces <risa> Bueno, eh, bueno, es, es un, es, este trabajo es eh, un trabajo que aúna dos literaturas, una es la literatura del uso del tiempo eh, hay, hay, hay gente que se dedica a investigar en qué gastamos el tiempo la gente, de time use eh, cuánto tiempo dedicamos a, a commuting, cuánto tiempo dedicamos a la educación de los hijos cuánto te, tiempo dedicamos a trabajar, cuánto tiempo dedicamos a actividades de ocio esa literatura es muy importante porque en función de cómo dedicamos nuestro tiempo tenemos resultados económicos diferentes eh, Nuestros hijos van a ser diferentes en función de la calidad y el uso del tiempo que les demos eh, Eso por un lado, y por otro lado está la literatura de muy reciente además y muy en boga de la pobreza energética que es una forma de pobreza que estos días pues está cobrando especial relevancia debido al, al aumento de, de precios de, de, de energía. Entonces lo que vamos a hacer en este artículo es, vamos a analizar el impacto de la pobreza energética en un medidor, en un indicador de bienestar subjetivo. Medidas de bienestar subjetivo, pues eh, hay varias en la literatura, mm, quizá la más famosa es subjective well-being, bienestar subjetivo autopercibido, life satisfaction, happiness, eh, salud, y hay una tercera que no ha sido muy investigada que es calidad de sueño. Eso de calidad del sueño suena como una frivolidad, ¿no? estudiar la calidad del sueño, pero la calidad del sueño es tan importante, bueno, si sí, veremos que, que hay literatura relevante. Es un trabajo en curso, no está terminado, así que los comentarios y sugerencias son highly welcome, y bueno, es un trabajo compartido con, con gente de, de, de mi institución de Nebrija y de la Pontificia de Comillas de Madrid, estamos enfrente uno del otro. Vale, ¿cuál es la motivación del artículo? Bueno, por un lado, como decíamos, tenemos la literatura de la pobreza energética. La pobreza energética no afecta solo a países en vías de desarrollo, afecta también a países desarrollados. Hay una proporción de gente que tiene problemas a fin de mes para pagarle el recibo de la luz. Y hay gente directamente que no tiene acceso a servicios mínimos de energía, gas, electricidad o una energía eficiente. Eh, se sabe y se ha investigado en la literatura que la pobreza energética se asocia con diferentes resultados de salud y de determinados outcomes en términos de salud. Ansiedad y estrés, asma y por supuesto mortalidad. Claro, podéis decir, es una correlación. Claro, la gente po pobre energética, aparte de pobre energética, está desempleada, tiene menos renta. Bueno, pues hay estudios que han intentado aislar el efecto de la pobreza energética y hay cierta relación. Eh, por eso, bajar la proporción de gente en situación de pobreza energética se ha convertido en una prioridad para los tomadores de decisiones y para las instituciones supranacionales. Eh, esto estaba ya hace dos años, ahora mucho más, con la subida de precios de energía, pues esto es una prioridad todavía mayor. Tengo que decir que nosotros empezamos a hacer el artículo antes un poco de la subida desorbitada de precios, con lo cual nos ha venido muy bien para justificarlo. Por otro lado, tenemos la literatura de eh, Time news Y una parte del Time News, una cosa muy importante de nuestro uso del tiempo, es el sueño. Le digamos, pues, eh, ocho horas a dormir. Bueno, los que tenemos hijos pequeños, menos. Cuatro, cinco, seis, a veces. Eh, hay una gran, una gran proporción, una, una proporción no desdeñable en la población de gente que reporta problemas de sueño, de mayor o menor intensidad, esos problemas, pero eh, no todo el mundo duerme bien, ni, to, ni, ni todo el mundo duerme todo lo que querría y particularmente en España se considera que más o menos uno de cada cuatro personas eh, reporta algún tipo de problema de sueño, que puede ser simplemente me despierto por las noches a veces y otras veces un sleep disorder, gente que no puede dormir directamente por tanto por un lado pobreza energética, por otro lado una medida de bienestar subjetivo que es la, la calidad del sueño se sabe que la calidad del sueño, calidad, cuando digo calidad, digo calidad, duración también, ¿eh? está relacionado con problemas de salud como la diabetes, problemas cardiovasculares problemas del sistema inmunitario eh, y en términos de resultados económicos se relaciona con cosas como la productividad, obvio, ¿no? Que si no duermes bien pues no rindes bien, absentismo consumo de alcohol y en general aumenta la factura de la, del sistema público de salud. Gente que va con problemas de sueño o gente que va con problemas que se derivan de un problema de sueño. ¿Qué hacemos en este artículo? Pues el diseño es, cogemos dos bases de datos representativas, longitudinales, son bases de datos panel, de dos países, de Alemania y de Australia. El... Probablemente os sonará, este es el German Socioeconomic Panel y este es el Household Survey de, de Australia. Las dos, son, las dos bases de datos son muy parecidas, Empiezan en el, año, en el, el panel alemán empieza en el 2000 y todos los años entrevistas a la gente, idealmente a los mismos, solo que no todo el mundo se queda y attrition, pero puedes seguir a gente durante 20 años y en HILDA pasa lo mismo y tienes información de todo lo que les pasa si tienen un hijo, si les han echado el trabajo, eh, cómo se sienten con la vida, qué actitudes tienen, salarios, por supuesto, eh, riqueza, y tenemos medidas de sueño, y tenemos medidas de pobreza energética también. Vamos a utilizar tres, diferentes, tres indicadores diferentes de calidad del sueño, ahora los veremos, y vamos a utilizar seis medidas diferentes de pobreza energética. Vamos a intentar dar una visión comprensiva de... Eh, exhaustivo eh, de tanto de calidad de sueño como de indicadores de energía y vamos a utilizar un sistema de eh, variables instrumentales vamos a hacer un instrumental variable approach ¿por qué? porque mmm, nosotros no podemos hacer una regresión simplemente de bueno, ¿cómo te afecta el, la calidad del sueño si eres pobre en términos de energía? porque hay mucha endogenidad es decir, si a una persona le echan del trabajo, por ejemplo su renta va a bajar, con lo cual es más probable que acabes siendo pobre energético y al mismo tiempo, si te echan del trabajo tienes un problema, duermes peor. Si haces una correlación, vas a ver que las dos variables están muy relacionadas, pobreza energética con eh, sueño, pero no es que haya causalidad, es que te han echado del trabajo. Con lo cual tenemos que corregir ese problema de endogenia y lo vamos a hacer con variables instrumentales. Es decir, vamos a buscar una variable que explique la probabilidad de ser pobre energético, pero que no se relacione con la calidad del sueño. Ya veremos qué variables pueden ser. Resultados. Bueno, pues vamos a ver que la pobreza energética tiene efectos significativos sobre varios indicadores de calidad del sueño en los dos países. Y esto pasa, por supuesto, sin controlar por endogeneidad, o sea, hay una correlación muy evidente entre una y otra, y pasa también controlando por endogeneidad. Vamos a utilizar dos instrumentos, como veremos. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, es el primer artículo que analiza cómo la pobreza energética afecta a la calidad del sueño. No es el primer artículo que analiza cómo la pobreza energética afecta al bienestar subjetivo, porque hay un paper sobre health, cómo te afecta el energy poverty, al mental health, y hay otro que te analiza cómo el energy poverty te afecta el life satisfaction pero sleep quality es otra cosa y nuestro, nuestras indicaciones nos van a, a permitir comparar el efecto relativo de la pobreza energética con la renta, por ejemplo es decir, cuando tú pierdes renta esto te afecta al bienestar subjetivo, te afecta a la calidad del sueño y cuando eres pobre energético también, ¿cómo de, ¿qué peso relativo tiene la pobreza energética con otras determinantes del bienestar subjetivo como la renta, o como la salud, o como tener un hijo, o como estar desempleado? Es decir, vamos a establecer un, un equivalente monetario del coste de ser pobre energético. Esto es importante porque en, en política y, y cuando, cuando se pone la tele, pues eh, claro, se habla de la necesidad de reducir eh, la proporción de gente que está en pobreza energética y se habla de cheques, de asistencia, vamos a dar 100 euros a la gente que, sabemos que la pobreza energética es un problema, pero ¿cómo impacta a la gente? ¿cuál es el impacto que tiene en términos de bienestar subjetivo? Bueno, Este paper intenta a, aportar alguna luz, ¿A, ¿a qué equivale ser pobre energético? ¿a que te echen del trabajo? a que te corten la renta en un 30%, en un 5%, ¿a qué equivale en términos de, de bienestar subjetivo? Lo vamos a intentar hacer en este artículo. vale Background and previous literature. Lo que hacemos es, bueno eh, por un lado tenemos la literatura de, eh, de, eh, de los determinantes del sueño, de la duración y la, y la calidad del sueño, se, se, se enmarca dentro de la literatura del time use, a qué dedica el tiempo la gente y esta literatura ha producido toda una serie de estimadores de eh, cuál es el perfil sociodemográfico que, que se asocia a determinados perfiles de sueño el, el, el, el sleep quality social gradient cómo depende la calidad del sueño de género, educación, raza, estado civil, paternidad, maternidad, etc. hay una literatura que ha analizado el el, el gradiente del, de la calidad y de la duración del sueño y sabemos por supuesto que el sueño depende también de la situación económica tanto de la familia del individuo como de la situación económica en general, periodos de incertidumbre eh, fluctuaciones en el ciclo económico tienen un impacto también en, en la calidad y en la duración del sueño es decir, hay determinantes de la calidad del sueño no hemos visto ningún artículo que como determinante de la calidad del sueño haya utilizado la pobreza energética ahí tenemos un pequeño gap y luego tenemos pues, la literatura muy en boga, como os decía en los últimos meses de eh, la pobreza energética también hay una serie de artículos que han analizado qué variables o qué perfiles sociodemográficos se asocian a la pobreza energética por supuesto lo más obvio es decir bueno, la renta, la renta es el principal causante de pobreza energética sí, es muy importante, pero no solo es decir, tú coges a familias o individuos eh, ceteris paribus, es decir, la misma renta, pero ves que tienen patrones diferentes de pobreza energética en función de la composición del hogar, en función del de eh, origen inmigrante que tienen, en función de qué país o de qué región vienes, eres más probable o menos a ser pobre energético, ceteris paribus, controlando por la renta. Depende por supuesto del número de hijos, depende por supuesto de tu situación laboral, de tu, so de tu capital social, es decir, de cuánta gente te puede brindar apoyo en términos familiares o en términos de amistad. O sea, la renta es muy importante, pero no es el único factor. Eh, y los eh, eh, estudios más recientes han mostrado que la pobreza energética afecta, como os decía antes, a life satisfaction, a la salud e incluso a la violencia doméstica. Este es un artículo en Energy Economics que analiza que los hogares que reportan... Eh, problemas de pobreza energética, ceteris paribus, tiene una mayor probabilidad de tener problemas de violencia doméstica. Vamos a utilizar dos, dos bases de datos, el HILDA y el panel alemán, eh, los dos son muy parecidos, como os decía anteriormente, son en bases de datos longitudinales, anuales, a todas las familias, a todos los indios se les pregunta todos los años, eh, cada año tienes aproximadamente 20.000 individuos, son, son bases de datos grandes, representativas de sus respectivas poblaciones y eh, incluyen pues, todo el territorio australiano y lo mismo con Alemania, son muy parecidas ¿por qué lo hemos hecho con dos bases de datos? porque nos dimos cuenta de que la información sobre SLEEP y información sobre Energy Poverty estaba disponible no de forma homogénea pero sí muy parecida en las dos Nosotros habitualmente trabajamos o con una o con otra pero como veíamos que teníamos variables que podían ser comparadas o que eran muy parecidas pues decidimos hacer el, el, el artículo un poco más ambicioso y aunar, aunar en la investigación las dos bases de datos ¿Cómo vamos a medir la pobreza energética? Bueno, pues básicamente, os lo resumo muy brevemente, en la literatura hay dos tipos de indicadores, los indicadores objetivos de pobreza energética y los indicadores subjetivos. Los indicadores objetivos, expenditure based, básicamente miden cuánto te gastas en energía al mes. Si te gastas mucho o demasiado, pues se te considera objetivamente pobre energético. Y los indicadores autopercibidos es preguntas que le haces a la gente. ¿Usted se considera pobre energético? Bueno, pues decirme, pobre energético, ¿eso qué es? Bueno, pues hacemos preguntas más concretas. ¿Usted puede calentar su casa en invierno y no pasar frío? ¿Usted paga las facturas de agua y luz a tiempo? ¿Vale? Entonces vamos a combinar las dos formas de medir, los objetivos con los subjetivos. Los objetivos... Eh, eh, son buenos en el sentido que no le preguntas a la gente, con lo cual no están, no están sujetos a sesgo de percepción o a subjetividades. Para ser pobre objetivo, básicamente tienes que superar determinados umbrales. ¿Qué umbrales son esos? Bueno, aquí, aquí pongo tres indicadores que nosotros utilizamos. El indicador 2M te dice, cada familia se gasta un porcentaje de su renta mensual en energía, en gas, agua, luz... ¿Qué porcentaje de la renta te gastas al mes? Bueno, pues si te gastas más de el doble de la mediana nacional, si te gastas más del doble de la mediana, la mediana de la proporción de, de, de, de renta que te gastas en energía, se te considera pobre de acuerdo al indicador 2M. Por supuesto, el indicador es criticable. Básicamente lo que me mide es que, dado tu perfil, te estás gastando demasiado en renta en energía, perdón. ¿Significa eso que no puedes encender la luz? No, pero que te estás gastando demasiado. Estás gastándote mucho más que la mediana nacional. La proporción de tu renta que te gastas en energía es demasiado alta. No significa que seas pobre energético, por eso utilizamos varios indicadores para dar una visión más global y sacar la información de todos ellos. Luego tenemos el, el, el, el 10% rule, esto es muy simple, si te gastas más del 10% de tu renta mensual en energía, se te, se te considera pobre de acuerdo al 10% rule. Es si decir, los hogares que se gastan un 10% o más de su renta en energía, se considerarían pobres de acuerdo a esta regla. Claro, un hogar se puede gastar un 20% y no ser pobre. Bueno, este indicador te está recogiendo que no eres muy eficiente o que estás gastando demasiado en energía, dada tu renta. Y luego tenemos el tercer indicador, que es mi preferido, que combina dos cosas. Este es el, el indicador LIC, combina dos cosas. Primero, si te gastas por encima de la mediana nacional, en rent, el, el share que dedicas a, a energía, si está por encima de la mediana nacional, te sería... Captaría esta, esta, esta la idea de estos dos indicadores, si, si, si el share que dedicas a energía está por encima de la media nacional y además se, te, se pide otra condición, que es que una vez que has pagado la factura de la luz y el agua, la renta que te queda si estás por debajo del umbral de la pobreza. Esto es gente que se dedica, que gasta demasiado en energía y además es pobre en términos de renta. Es un indicador más potente o más representativo. Te está capturando que, por un lado, te gastas demasiada energía y además que eres pobre. No energy poor, pobre en términos de renta. Estás por debajo del umbral de la pobreza. Vale, entonces vamos a tener estos tres indicadores denominados objetivos, porque simplemente miramos cuánto se gasta la gente en agua-luz, eh, digo agua-luz, no, en, en gas y en electricidad, y sabemos cuánta renta tienen. No les preguntamos, simplemente comprobamos cuánto se gasta. ¿Qué problema tienen los indicadores objetivos? Bueno, pues que eh, cuánto te gastas en energía a veces depende de tu prioridad. Hay gente en situación de pobreza financiera, pobreza económica, que no se gasta mucho en energía porque no pueden, o porque han puesto como prioridad gastárselo en comida, o gastárselo en transporte. No se gastan demasiado en energía, pero no significa que no sean pobres energéticos. Y al mismo tiempo, hay gente que puede no gastarse mucho en energía porque están, eh, están dispersando en el tiempo el gasto de energía, de forma que pueden tener picos de gasto durante determinados meses y luego perfiles de gasto muy suaves en el tiempo en función de perfiles de temperatura, humedades, horas de sol, etc. Con lo cual vamos a complementar estos, estos indicadores con indicadores subjetivos, además de esos indicadores objetivos vamos a incorporar preguntas concretas a la gente ¿Qué preguntas concretas? Pues básicamente las que hay disponibles en las bases de datos, esto de elegir las medidas de pobreza energética uno a veces puede venir con principios y modelos conceptuales pero está restringido a lo que hay en los datos, entonces a veces adoptamos una vista, un punto de vista muy pragmático eh, esto es lo que hay en los datos, si puedes calentar tu casa en los meses de invierno y si eh, tienes arrears, si, si tienes eh, más de dos meses de retraso en las facturas que pagas entonces, estos van a ser medidores de, de indicadores subjetivo. Debo decir que, no sé si os suena, el EU-SILC, que es una base de datos europea, de datos estandarizados y comparables, diseñada por la Comisión Europea para monitorizar la exclusión social en Europa, y datos desde el 2005 hasta el 2020, y ha sido la herramienta por antonomasia en Europa para monitorizar la, la privación material de los hogares, utiliza estas medidas. Son consideradas, son validadas como indicadores de privación material. Nosotros las utilizamos para aproximar privación en pobreza energética. Entonces vamos a combinar esas dos objetivos con subjetivos. ¿Cómo es de pobre la gente de acuerdo a estos indicadores? Bueno, aquí tenéis la distribución en función de la renta, lo que tenéis aquí son desfiles de renta, tanto para Australia como para, para Alemania, de los varios indicadores. Uno se pregunta, oye, pues ¿cuánta gente hay que no puede calentar su casa adecuadamente en invierno? Bueno, pues sería aquí, donde veis HIT, sería esta línea de aquí, me dice el porcentaje de gente que no puede calentar su casa durante el invierno. Obviamente la pobreza energética en cualquier, de acuerdo a cualquier indicador, está muy relacionada con la renta. La gente pobre pues reporta mayores niveles de pobreza en los dos países, especialmente en Alemania. Que la gente rica el indicador 2M es enorme entre la gente muy pobre, estamos hablando que casi el 30% de la gente en el primer decil de renta se gasta más de dos veces la mediana en, en energía el share que dedican a energía es más de dos veces la mediana, eso lo le pasa a casi el 30% de la gente y este share obviamente va cayendo para los muy ricos los muy ricos Difícilmente gastan más de dos veces la mediana nacional en eh, la proporción de su renta que dedican a la energía. Eh, el indicador LIC lo tenemos aquí, llega al 10%, más o menos, 10-12% en los primeros dos deciles y luego baja prácticamente a cero en los últimos deciles de renta. Arrears, esto es la gente que debe facturas. Alto, a veces no está todo en el primer decil. Está en el segundo. Alto al principio, pero entre los ricos, digamos, entre gente que está en, el, en los últimos tres deciles de renta, pues hay una proporción de gente que no paga las facturas. 10%. Pero, digamos, no son pobres, es que le echan cara. Bueno, vale. O tienen otras prioridades o están metidos en trenes de gasto que les impide pagar sus facturas. No es desdeñable. Esto es en Alemania, el perfil es muy parecido, pero lo que observamos es que hay una mayor correlación entre renta y pobreza energética. En Australia está más uniformemente distribuida la pobreza energética que en Alemania. En Alemania depende muchísimo de la renta. Y una pregunta, en Alemania los números son así, o sea, el 29% de, de, así decirlo, de, los, de los alemanes están en el, el decil más bajo eh, de, la, de la variable renta anual. De lugar, he presentado este gráfico sin haber explicado, que lo iba a hacer ahora, pero realmente está mal por mi parte porque no lo he explicado, estas barritas que son, estas barritas es el MD index, ¿qué es lo que hemos hecho? Como tenemos un gráfico para cada medida y luego en la fase de las regresiones podíamos tener una regresión para cada medida, lo que hemos hecho es, hemos sumado de alguna forma todas las medidas de pobreza energética y hemos construido un índice, de pobreza energética, un índice que va de 0 a 100, 100% es, es absolutamente pobre energético, es decir, te, cumples todos los ingredientes, y además eres el único de la población que incumples, el resto lo tienen todo, ese es el individuo más desgraciado de la sociedad, bueno, pues ese, ese tendría un MD index de 100, si no te falta nada y estás cubierto en pobreza energética, es decir, no, tienes todo perfecto, cero el MD index va de 0 a 100, entonces estas barritas lo que me están diciendo, ahora, ahora presento la, digamos, la la formulita del MB index. Este, este gráfico me está diciendo es cuál es el porcentaje de, de, de, en el que, de, de, que te alcanza la pobreza, en, en qué proporción eres pobre en función del decil de renta. Si yo que tengo aquí al 10%, al 10%, al 10%, al 10% en función de la renta. Esto me estaría diciendo que en el primer decil la pobreza media de la gente ahí es un 11%, de acuerdo a ese índice. ¿Y por qué, el primero? por qué la primera columna es más pequeña que la segunda? ¿Porque no hay una muestra representativa o porque realmente no tienen mis servicios contratados? No, no, no, esta, esta columna me dice que si yo cojo... No, pero o sea, lo que te diría la lógica es que fuese todo decreciente, un poco más parecido a la Alemania, ¿no? Sí. Del primer decil hasta el último, que descienda. Porque en este caso en Australia no ocurre. El primer decil... Es más, la columna es más pequeña que la segunda y luego ya empieza el decrecimiento, ¿no? que te lo diría la lógica es que fuese más alta. ¿Por qué ocurre eso? Porque no tenía muestra, porque el primer decil directamente es que no tiene servicios de luz contratados en sus casas. Parte, parte es eso. O sea, ese razonamiento es ese, ¿no? Hay gente muy precaria en el primer decil que ni siquiera tiene servicios contratados o que tiene directamente asistencia social garantizada en ese sentido, con lo cual no dejan de ver nada. Claro, o sea, que ese factor se incluye también ahí, por tanto, si tú de alguna forma estás subvencionado, no se está obteniendo el valor bruto, Cierto. sino que se está obteniendo el valor neto. Cierto. Si tú estás subvencionado un 30% por el Estado, pues, eh, pues te coge tu proporción una vez que el Estado te ha subvencionado. ¿no? Correcto. Piensa una cosa, eh, eh, este, este MD index te, te capta un poco la media de lo que pasa con los diferentes indicadores. Entonces, el indicador 2M claramente cumple el patrón que era de esperar. Pero luego tienes otros indicadores, como el LIC, no y, y, el, y, el, perdón, y el, el 2M, que tienen un pico en el segundo. También, que ocurre? Eh, cuando analizas matrices de movilidad económica en, en, en, en Estados Unidos y en Australia, a veces eh, los más pobres... No es gente que te imaginas que no tiene estudios o de situaciones marginales, es gente que le ha ido mal algún negocio y en algún momento dado se han declarado en bancarrota y acaban en, en un decil bajo. Entonces aquí hay mucha heterogeneidad, aquí hay gente que permanentemente es pobre y va a ser pobre durante toda su vida, pero también hay gente que en cinco años va a estar aquí. Con lo cual puede ser que parte de esa gente que en cinco años mejore esté aquí en el primer decir gente que en un momento dado ha tenido una, una quiebra económica, un negocio que les ha ido mal y acaba en este primer decir, de hecho si, si coges por ejemplo la, la, la media del nivel educativo por decir de renta la gente mmm, del primer decir no es la que está menos educada porque te está diciendo que hay gente ahí que le ha ido mal en la vida pero hay gente que va a salir y gente que volverá a entrar entonces yo, yo se lo achaco a eso eh, Claro, la media pues te captura estos picos, ¿no? entonces el MD hereda hereda un poco eso. Ya muy interesantes estos gráficos en economía española, que hay más economía sumergida que en el resto de esos países, veríamos además, eh, porque claro, estos países recogen la renta real, la renta declarada, ¿verdad? Declarada. Correcto. Declarada en el cuestionario. Correcto. correcto, correcto. En el cuestionario. En Alemania, por ejemplo, esto nos estaría, entraría dentro más de la, de la lógica ¿no? que, que, que mencionabas, pues la gente en el primer decir, en media, su índice de pobreza es del 30%, es si decir, les falta, digamos así, el 30% de las cosas, hablando así de forma imprecisa. ¿Las encuestas estas, quién las hace en Alemania y en Australia? ¿El Estado? O es... No, son, son organismos privados. Yeah. Eh, el ILDA, ahora no recuerdo el nombre del organismo. No son, en... privados. Si el... Son, el... Son, son organismos de investigación. Si el encuestado, porque hay un incentivo, o sea, vamos a pensar, puede tener lugar el encuestado. Hay un... Si el organismo es estatal, y tú sabes que parte de tu empleo te lo pagan en negro, tienes un incentivo claro, porque temes a Hacienda, de contestar solamente lo que te paga en el blanco. Ahora, si el encuestado detecta que es un organismo que no es estatal, por orgullo, aunque solamente sea por orgullo y el orgullo puede ser una motivación muy fuerte de la gente, eh, hay un incentivo claro a declarar lo que percibes en negro y lo que percibes en blanco. Yo creo que esto es, no es nada de señal. Sí. de hecho a veces cuando se utilizan estas bases de datos que son muy populares y se utilizan en sociología, en psicología por supuesto en economía, hay, hay miles de papers basados en el Ilda y en el Soep. a veces se mete una nota técnica que hay gente que ha hecho es decir, bueno voy a sumar todas las rentas declaradas que me salen en estos cuestionarios y lo voy a comparar con el income tax por ejemplo, y ojo que el income tax tampoco incluye todo y hay un gap ahí como de un 20% del PIB Sí, que, que la gente no, no declara todo, claro el problema es, es que no tenemos otra información ¿qué hacemos? No, las tiramos a la basura las, las bases de datos a veces meten algún módulo, algún año que intentan descifrar cuánta economía sumergida pero no, estás expuesto al que, al que, a que la persona te lo quiera contar todo ¿no? entonces claro, hay, hay, hay error de medida y hay underprediction de rentas sí, por supuesto. Yo pienso que esto es muy... Directo, eh. Es muy homogéneo. Si en la encuesta es de un organismo estatal. Que no, no, que no, no, serio, no, es no son estatales. Que declarar lo que tiene en si la encuesta es de un organismo privado que el encuestado entiende que no va a haber ningún link con la Hacienda. Sí, no, que solamente no. sea por orgullo y por quedar por encima de los demás, porque el ser humano es así, va a declarar todo lo máximo que pueda por alguien. No, y aparte es está anonimizado, en eso insisten mucho. Es anonim, esa, está anonimizado. Esa. Yo creo que tampoco hay tanto error. No hay tanto error. Hay underprediction en el sentido que a veces la gente no, no reporta remuneraciones en especie o habla de la media porque se pregunta en el último mes cuál ha sido tu renta y no incluyen por ejemplo pagas dobles o pagas extras o bonos y entonces a veces hay un underprediction pero no porque quieras engañar sino porque tu salario representativo cuál es, pues el del último mes pero si haces la media anual que engloba todo quizás sea un poquito más pero bueno, es, es, es, eh, es un problema típico en este tipo de de análisis, vale, entonces, bueno, más intensidad de pobreza energética en Alemania en los deciles bajos y muy poquita en los deciles altos, sin embargo, en, en Australia hay un poquito más de incidencia en los perfiles altos, por el, básicamente, por arrears, porque gente que debe, debe facturas, bueno, como os decía, he enseñado antes el índice de de, de, de pobreza multidimensional sin explicaros de dónde viene, ¿qué hemos hecho?, pues hemos cogido y hemos dicho, bueno, ¿cuántas, de, cuántos, cuántas eh, dimensiones de pobreza energética hay? Cinco. Tenemos tres indicados objetivos, dos indicados subjetivos. Vamos a definir un índice que es la suma de privaciones en los varios índices. ¿Qué te falta? rears, vale, te pongo uno. Eh, ¿No puedes calentar la casa? Vale, te sumo uno. Eh, ¿Cumples el Leak Indicator? Te sumo uno. Te sumo la cantidad de privación que tienes la única sutileza es que cada ítem, esto es un 0-1, si sí o si no lo cumples, cada ítem tiene un peso, podríamos haber cortado por lo sano y de hecho lo hacen muchos artículos y a cada, a cada dimensión le, le dan el mismo peso, peso proporcional y ya está, es tan importante tener arrears como ser pobre de acuerdo al leak indicator, vale, nosotros eh, le hemos dado un pequeño giro que no nos lo hemos inventado, que se hace en la literatura de privación material, es le damos el peso en función de cuánta gente tiene el ítem o no. Dicho de otra forma, si tú en Cuba no tienes televisión, no tener televisión no te fastidia tanto como aquí, porque aquí todo el mundo tiene televisión. Entonces lo que hemos hecho es, si tú tienes arrears y eres el único en la sociedad que tienes arrears, el peso es muy fuerte, eso te, te machaca. Ahora, si tú tienes arrears y todo el mundo tiene arrears, pues no es tan relevante tener arrears, el, el efecto norma social. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos definido los pesos con esta formulita, medimos cuánta gente tiene ese ítem y en función de cuánta gente tiene o no tiene, está privada en ese ítem, le damos un peso proporcional a ese ítem en particular. Si eres el único de tu región en tu año que tiene arrears, el peso es más alto. Si todo el mundo tiene arriesgos en tu lo hacemos por región y por año, eh, tiene riesgos en tu región y tu año, el peso es más pequeño. No es cero, eh, pero es más pequeño. ¿vale? Entonces hemos definido los pesos así. Me preguntaréis, ¿esto cambia los resultados? Bueno, no cambia nada. Eh, si lo sumáramos a saco, en plan, todo tiene un peso uno, más o menos es lo mismo. Pero nos queda un poco más conceptualmente más rico. Vale, ¿qué medidas tenemos de satisfacción de sueño, de calidad de sueño? Pues básicamente tenemos tres, tenemos Sleep Satisfaction, Sleep Deprivation y Sleep disturbances. Eh, satisfacción ¿qué calidad le das a tu sueño? Del 1 al 4 en el HILDA, del 0 al 10 en el SOEP. Está muy bien tener preguntas parecidas, pero no son iguales, con lo cual en la fase de las regresiones vamos a tener que estandarizar este 1 a 4 a 0, 10. La pregunta no es exactamente la misma, pero son parecidas. Tenemos medidas de privación. ¿Cuántas horas duermes habitualmente? En el HILDA en el te preguntan en un día normal. Aquí te preguntan por semana. Bueno, pues lo hemos dividido entre siete. No es exactamente lo mismo, pero es parecido. De forma que vamos a definir una dummy de... ¿Estás privado en términos de sueño si duermes menos de...? ya que hemos probado con varias cosas, menos de 7 horas, menos de 5 horas, menos de 6 horas hemos empezado con, con hemos, empezado, hemos seleccionado 6 si duermes menos de 6, es que estás privado en términos de sueño por supuesto tenemos resultados para 7, para 6 y media, para 5 cuanto más privado estás, más se relaciona con la pobreza energética y por último tenemos sleep disturbances, sleep disorders esto te lo preguntan si sí, de forma diferente en HILDA y en el SOEP alemán en HILDA te preguntan tres cosas si has tenido problemas eh, durante la noche, si te levantas en mitad de la noche, si tomas medicinas para, para dormir. Y tienes que decir del 1 al 4 cómo de frecuente te pasa esto. Y en el panel alemán tenemos, dime si alguna de estas situaciones te ha pasado a ti. Y una de las cuestiones es, ¿have you been? Hay varias cuestiones. Y una es, ¿diagnosed a sleep disorder? entonces la gente dice sí o no, y el 8% dice que sí, le han diagnosticado un sleep disorder, gente que no duerme bien con mayor o menos intensidad, pero un 8% de gente no duerme bien con lo cual en la, en la fase de las regresiones vamos a tener una variable continua de 0 a 10 una dummy si no duermes más de 6 horas y una dummy si no te han, de, te han diagnosticado un sleep disorder claro esto no puede ser una sí no, porque esto es un indicador del 1 al 4, entonces aquí qué hemos hecho aquí hemos hecho un análisis de componentes principales hemos dicho debe haber un factor aquí subyacente que explica las respuestas a estas tres preguntas entonces hacemos un, un análisis de indicadores de, de componentes principales realmente salía solo un componente y entonces en la, en la fase de la regresión nos vamos a quedar con ese componente principal que es una variable continua no va a ser una dummy, con lo cual aquí vamos a tener una dummy y aquí vamos a tener una variable continua la variable pendiente no va a ser exactamente la misma pero es que no podemos hacer otra cosa Vale, con lo cual tenemos una, una función que me dice Sleep Quality, es una función de variables sociodemográficas, empleo, número de niños, casado, soltero, MD, en índice de pobreza energética, que lo podíamos reemplazar por Arrears, lo podíamos reemplazar por el 2M, pero bueno, este es el general, y P, le vamos a poner indicadores de personalidad. ¿Por qué le vamos a poner indicadores de personalidad? Porque sabemos que las ecuaciones de bienestar subjetivo, la personalidad es muy importante. No solo determina cómo respondes, sino que de diferentes perfiles de, de, de personalidad se asocian de forma muy diferente a tu bienestar subjetivo autopercibido. La regresión va a ser esta: variables sociodemográficas, el índice MD, factor de personalidad, el efecto individual, cada individuo es un mundo, y el efecto del ruido blanco, que ¿no? es un error que afecta a cada individuo en el tiempo. Eh, ¿Cómo metemos la personalidad en la, en, la, en la ecuación? Pues vamos a utilizar el modelo de los cinco factores de personalidad. Eh, está disponible en el SOEP y está disponible en el ILDA. No se lo preguntan todos los años, pero sí de vez en cuando. Hay test de personalidad, que está muy bien, en ILDA y en el panel alemán. Esto de la personalidad parece un, una frivolidad, pero en los últimos años ha habido un boom de artículos que analizan... Cuando yo, bueno, cuando yo era pequeño estaba muy en boga el hacerte el test de inteligencia, a ver qué éxito ibas a tener en la vida, porque si eres muy inteligente. Bueno, los psicólogos y los economistas se dieron cuenta hace 15-20 años que la personalidad es tan importante, si no más, que la inteligencia a efectos de resultados económicos, efectos de composición de familia, salarios, empleo, estabilidad, comportamientos que preservan la salud del individuo, etc. Entonces la personalidad se asocia a un montón de outcomes económicos, se asocia a un montón, los más evidentes salarios, empleo, eh, estabilidad vital, eh, mortalidad, es un, es un tema muy relevante. Eh, Heckman le ha dedicado muchos papers al tema de la personalidad. Bueno, básicamente son cinco factores, como de abierto eres, como de neurótico como de cooperante, como de extroverted y como de consciente eres de las cosas. Hay un score en cada dimensión y lo vamos a meter en la regresión. No es algo principal en nuestro modelo, pero controlamos por personalidad. Como os decía, eh, tenemos que utilizar variables instrumentales. Puede ser que si alguien pierde el trabajo, automáticamente es más probable que sea pobre en el y al mismo tiempo va a dormir mal porque le han echado del trabajo entonces vamos a meter un instrumento necesitamos una variable que me explique la probabilidad de ser el pobre energético pero que no se me relacione con la calidad del sueño ¿qué variables hemos buscado? pues hemos buscado dos hemos calculado medias de pobreza energética por año y región de forma que Asumimos que si un individuo vive en una región australiana donde la incidencia de pobreza energética es mayor, es más fácil que él sea pobre energético. ¿Por qué si vives en una región donde la incidencia de pobreza energética es mayor, es más fácil que tú seas pobre energético? Pues porque igual la, la región tiene un clima horrible. Si tú tienes que gastar, no es lo mismo vivir en Alicante que en Madrid, en Madrid tienes que gastar un pastón en gas todos los, todos los inviernos en Alicante no, entonces asumimos que si vives en una zona donde la tasa de pobreza energética es mayor es más fácil que tú seas pobre energético. Esta forma de, de aproximar, de instrumentar una variable ya se ha utilizado en artículos que han analizado Job Satisfaction y Mental Health, obviamente esto no nos exculpa a nosotros de nada, nosotros nos debemos asegurar de que el instrumento sea válido, ¿válido qué significa? Significa que si tú vives una región y eso, esa, con alta pobreza energética y, y es más fácil que tú. Es decir, si esa variable explica realmente la probabilidad de que tú como individuo seas pobre energético, eso está muy bien. El instrumento es bueno, es relevante. Pero además, el instrumento solo te puede afectar a la probabilidad de que tú seas pobre y no a la calidad del sueño. Si, si eso pasa, el instrumento no es bueno. Estos variables instrumentales. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que quizá yo vivo en una región donde tiene un clima muy malo. Eso hace que yo sea, que es más fácil que yo sea por energético, pero quizá las regiones donde tiene un clima muy malo, pues tienen mejores condiciones laborales, o peores, y eso me podría afectar a la calidad del sueño. Si eso pasa, mi instrumento no es bueno, y si os digo la verdad, yo no sé si eso pasa, no tenemos forma de testar eso, con lo cual este es el instrumento que menos nos convence, sin embargo es el único instrumento que está disponible en el panel alemán porque en el panel alemán no tenemos el segundo instrumento, y el segundo instrumento que es, precios de la energía, Ese sí que es un instrumento fantástico. En, en el panel alemán, como el mercado eléctrico está liberalizado, la factura de luz que pagas, la decides tú contratando una compañía u otra, si no, hay, no hay un precio al que puedes acceder en función de la región donde vives, mientras que en, en Australia sí, en Australia hay diferencias de precios de luz y gas por región australiana, si vives en determinada región, tienes a tu alcance un pool de precios y no si vives en otra región cada, cada tipo viviendo en su región tiene acceso a diferentes precios con lo cual, utilizamos como instrumento los precios de la energía en cada estado australiano por año nuestra hipótesis es que si los precios de la energía suben o vives en una región donde el precio de la energía es más alto es más fácil que seas pobre energético y aquí alguien ya sí nos puede decir, bueno claro, eh, si los precios de la energía suben tu calidad del sueño va a empeorar, bueno, si empeora es precisamente porque quizá no puedes pagar la factura de luz o porque tienes menos renta disponible, bueno, esa es precisamente nuestra definición de pobreza energética entonces el instrumento para que sea bueno tiene que afectarte a la calidad del sueño solo a través de lo que está explicando el instrumento, que es pobreza energética y no se nos ocurre algún motivo por, lo que, por el que una subida del precio de la energía te pueda afectar a la calidad del sueño si no es por, la, por el presupuesto familiar Con lo cual, el, seg el segundo instrumento, que es nuestro favorito, mmm, está muy bien, pero solo podemos utilizar en el Hilda, en, en Australia, en Alemania, no tenemos este instrumento, infelizmente. Bueno, eh, os enseño los resultados eh, brevemente. Eh, estos, estos son, eh, hemos estimado el modelo con pool, eh, con eh, OLS pool, eh, mínimos cuadrados ordinarios pool, eh, con fixed effects, con random effects. Esto, esto que os enseño es random effects con una corrección Mundlak. No, no importa. MD es el indicador de pobreza energética. Esto no es instrumentando, esto es simplemente una regresión estándar. Esto me estaría diciendo que un aumento de una standard deviation, un aumento de, de una desviación estándar. MD es una, es una variable que tiene una dispersión. ¿no? Bueno, pues si, si el MD aumentara en una desviación estándar, que es bastante, el sleep satisfaction me bajaría en 0,009 desviaciones estándar. No es mucho, pero es significativo. Si el indicador MD me sube en una desviación estándar, la probabilidad de una sleep disturbance me aumenta en 0,6%. 0,6%. No es mucho, pero es significativo. Sleep deprivation, lo mismo. Si mi MD sube la probabilidad de que yo reporte sleep deprivation, es decir, que dura menos de 6 horas, también sube. Podéis decir, bueno, eh, estos indicadores no son muy, estos betas no son grandes. Bueno, lo mismo pasa en Australia, no son, no son muy grandes. 0,062, 0,05... ¿vale? Esto, un, un aumento de una standard deviation en el MD indicator, me baja el, eh, el sleep satisfaction en 0,06 standard deviations 1 versus 0,06, no es mucho. Pero fijaos qué pasa. Eh, realmente eh, el impacto de todas las variables es muy modesto, eso es el efecto de estar empleado, la gente empleada reporta más salud, esto ya lo sabíamos, ¿eh? la gente empleada le va mejor, la gente nos quejamos de trabajar, pero la gente que trabaja le va mejor, eh, es más difícil que reportes sleep disturbances, sin embargo, es más fácil que reportes que duermes poco, porque trabajas, con lo cual, creo que hacemos bien en considerar diferentes medidas de calidad del sueño porque realmente recogen cosas diferentes. Eh, en Australia igual, ¿no? si trabajas, la probabilidad de que reportes un sleep disturbance baja mucho. Realmente lo que producimos aquí es el socioeconomic gradient of sleep quality, es decir, el, el, el gradiente sociodemográfico de la calidad del sueño. Eh, esta es una variable muy interesante porque dijimos, bueno, la calidad de tu sueño depende de tu renta, pero de las deudas también. ¿Eh? la gente no duerme bien cuando tiene deudas, eh, eh, construimos una variable que se llama debt burden, que es qué proporción de tu renta mensual dedicas a pagar deudas, hipoteca, créditos al consumo, eh, pagos repartidos a lo largo del año, cuanto más proporción de tu renta mensual dedicas a pagar deudas, peores indicadores de sueño muy claramente, especialmente en Alemania. Menos satisfacción de sueño, más probabilidad de un sleep disturbance y más probabilidad de dormir poco. Eh, bueno, y esto es, pues no es una novedad, ¿no? la gente que tiene niños duerme peor. ¿Cuánto peor? Bueno, pues aquí lo tenemos. Y además afecta de forma diferente. En Australia el impacto del niño es peor que en Alemania. Bueno, en fin, tenemos aquí un, un, todo un, un, un perfil sociodemográfico. El estado civil también afecta. Se, seleccionado simplemente de alguno, ¿no? Pues esto es viudedad, ¿no? La gente viuda pues reporta peor sleep satisfaction. En Australia, en Alemania. Realmente los, los resultados son bastante homogéneos, aunque los betas cambian, ¿no? Eh, sleep disturbance. Y, por supuesto, la salud. Si uno se declara, en un mal estado de salud, pues la calidad de los indicadores de sueño baja mucho también, Lo los tres. Antes os decía, la personalidad es realmente un complemento, bueno, la, la personalidad, fijaos, se asocia de una forma bastante intensa con la calidad del sueño. Esto es tener muy mala salud, el impacto es 0,48. Fijaos que mala salud es mucho más que el impacto de la pobreza energética, eh, y mucho más que el efecto del empleo o del desempleo. O sea, la salud es muy importante. Bueno, pues eh, ser neurótico, por ejemplo, es casi la mitad del impacto del, de, de la mala salud. Es decir, la personalidad se asocia muy fuertemente al indicador de calidad del sueño. Eh, os he puesto neurotismo porque eh, eso ya se sabe en la literatura, el neurotismo es un componente muy predictor de resultados económicos del individuo. En el mercado laboral, en salud en, y en este caso en calidad del sueño también fijaos que los indicadores son, son, son fuertes, la gente neurótica pues reporta peores indicadores. Vale, entonces nos vamos por fin a las variables instrumentales, es decir, todos estos resultados que os he enseñado son sin controlar por la endogeneidad de la pobreza energética, es decir, pobreza energética aquí, calidad del sueño aquí, pero oye, ¿y si te han echado el trabajo? Eso es una correlación espuria, bueno, pues controlamos por la endogeneidad del sueño, antes de, de explicaros los resultados, os pongo aquí el, el, el R cuadrado parcial y el F statistic. Esto básicamente me está diciendo cómo de bien explica el instrumento la variable que yo quiero explicar. En la literatura se asume, que, se asume que un F por encima de 10 está bien. Es decir, si los precios de energía explican bien la probabilidad de que tú seas pobre, tengo un buen instrumento. Si no, tengo un mal instrumento. Bueno, pues el indicador F es 50 en Alemania, eh, perdón, es 50 en Australia cuando utilizo como instrumento la media por región y año de la, de la incidencia de la pobreza, y el instrumento es un poco peor cuando utilizo los precios de electricidad. Era esperable, porque claro, los precios de electricidad afectan menos a la probabilidad de ser pobre que el lugar donde vives. Pero aún así, bueno, superan el umbral de, diez, de milagro, pero lo superan. Y este es el, el partial error square, que me dice cuál es la contribución del instrumento en una ecuación que me intenta explicar la probabilidad de que tú seas pobre energético son r cuadrados muy bajos, pero las variables son significativas desde el punto de vista global. Y estos son los resultados. Os enseño solo los de Australia, porque incluyo el instrumento de media por región y año y el instrumento de índice de precios de energía. No la, eso no, este, este no lo tengo en Alemania. En Alemania aquí salen muy, muy chulos los resultados, son, son efectos muy fuertes, pero nos fijamos menos del instrumento. Entonces, ¿qué, qué ocurre? Bueno, cuando instrumentamos no detectamos una, un impacto, ya hablaríamos de impactos significativos en, en la satisfacción del sueño, no, uh, no detectamos un impacto significativo en sleep disturbance, la probabilidad de sleep disturbance eh, con este instrumento, y sí en la duración del sueño si tú eres pobre energético, observamos un impacto negativo en, eh, en la probabilidad de que duermas un número de horas suficientes, más de 6. Si instrumentamos con eh, precios de energía, de nuevo, fallamos aquí a la hora de encontrar un efecto significativo, no apreciamos que el sleep satisfaction dependa de la pobreza energética, pero sí sleep disturbance y sí sleep deprivation eh, una pregunta técnica, ¿por qué con un instrumento aquí sí que sale significativo y aquí no? bueno, pues eh, esto es teoría de variables instrumentales porque el instrumento afecta a gente de forma diferente entonces gente que se pueda ver afectada a su pobreza energética en función de la región donde vive no es la misma que la gente que se ve afectada por cambios en el precio de la energía pero bueno, esto es una cosa técnica que tampoco me quiero extender entonces encontramos evidencia um, eh, no del todo robusta, pero sí um, alguna evidencia de que la pobreza energética afecta negativamente a la calidad del sueño. Eh, bueno, básicamente estos son nuestros, nuestros resultados. Eh, ¿Qué conclusiones y, y, y, y políticas de recomendación? Bueno, hemos encontrado una. consistently, bueno, no sé si consistent es una palabra, hemos encontrado una relación negativa entre, entre pobreza energética y calidad del sueño. Esto es robusto a diferentes indicadores de sleep quality, quitando sleep satisfaction, y, y indicadores de pobreza energética. Esto que lo hemos hecho con el índice MD lo hemos hecho con arrears, lo hemos hecho con el indicador leak, lo hemos hecho con el indicador 2M y sale más o menos lo mismo, o sea, esto no depende de que hayamos construido un indicador global, lo hemos hecho con cada indicador en particular, obviamente los resultados cambian un poco, pero el patrón es el mismo, hay un efecto negativo. Ah, y los efectos son pequeños, pero en términos comparativos con otras variables, quitando la salud, por supuesto, y la personalidad, eh, tiene efectos similares, es decir, tan importante es tener o no tener un empleo, o incluso renta, como ser pobre energético en términos de calidad del sueño. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué recomendaciones de, de política económica podemos hacer? Bueno, os hablaba antes de que este es un tema ahora que muy en boga con el aumento del precio, el precio de la energía. En, el, en octubre del 2021, la, la Comisión Europea adoptó un comunicado en, sobre energy prices. Ante la subida fulgurante en los precios del gas y de la electricidad, la Comisión Europea emitió un comunicado. En ese comunicado se proponía una toolbox destinada a paliar los efectos que estaba teniendo en las familias, la subida de la factura del de gas y la luz y dentro de esas recomendaciones se decía We recommend specific social payments to those most at risk to help them afford their energy bills in the short term or provide for support for energy efficiency improvements es decir, vamos a pagarles algo, vamos a ayudarles, bueno, ¿cuánto tiene que ser esa subvención? ¿en cuánto les debemos compensar? Es decir, ser pobre energético está mal, pero ¿cuánto de mal? ¿qué impacto en términos de bienestar subjetivo tiene? bueno pues eh, en, esta, en este paper lo que hemos hecho es contribuir eh, a estimar pues todo el mundo sabe que ser pobre energético está mal pero ¿mal por qué? ¿Qué, qué? ¿qué impacto tiene esto en términos de bienestar? hemos cogido una medida de bienestar subjetivo, sleep quality, podríamos haber cogido otra creíamos que sleep quality tiene relevancia desde el punto de vista de bienestar subjetivo y lo que establecemos es un equivalente monetario de la privación energética en términos de bienestar porque podemos comparar el beta de la pobreza energética con otros betas como estar desempleado o incluso la renta a cuánto equivale ser pobre energético en términos de renta cuando hablamos de bienestar subjetivo percibido concluyo diciendo que es an ongoing work eh, lo que nos gustaría hacer es tener un buen instrumento en Alemania el que tenemos no está mal pero creemos que no nos convence y segundo pues eh, eh, tener una información un poquito más granular de los precios de electricidad en Australia los tenemos por región, los tenemos por año lo que hicimos la semana pasada es en lugar de coger precios anuales cogimos precios trimestrales asumiendo que tu situación de pobreza energética hoy depende no de lo que ha pasado este año sino de lo que ha pasado en los últimos trimestres y cuando lo hemos hecho así la calidad del instrumento ha aumentado bueno, estamos en el proceso de conseguir una, una información más granular así que, bueno, muchas gracias por vuestra atención y tengo todo el gusto si tenéis preguntas o comentarios o críticas asesinas al artículo highly welcome muchas gracias por la presentación santiago muy muy interesante me he enterado de cosas que, que yo solamente sabía muy de lejos y, y de implicaciones que quizá pues las podía intuir todavía mucho más de lejos entonces bueno yo tengo una pregunta si ahora hay más preguntas de, de la sala las hacemos mi, mi, mi pregunta es eh, cuánto de factible eh, podría ser eh, aplicar estas, estos métodos que estás ut utilizando en el contexto de lo que más mmm, nos no, no atañe que es el contexto de la península ibérica, eh, España y Portugal. ¿Hasta qué punto podría hacerse esto teniendo en cuenta las, las limitaciones de datos que eh, desafortunadamente, desafortunadamente tenemos? Y, y cómo se podría aplicar esto a, a, a mejorar de alguna manera la, la, la política económica de, de, de, los, de los estados eh, para, por, pues, para, para solucionar el problema de, de la desigualdad, porque yo creo que eso está íntimamente ligado con, con la desigualdad. Si hiciésemos también otro estudio de Energy Poverty eh, con Inequality, eh, claramente saldría una correlación positiva, claro, esto no, no le va a asombrará a nadie. Pues realmente, eh, eh, claro, es que cuando haces eh, trabajos aplicados pues estás limitado por los datos. Eh, en España lo más parecido al, al panel alemán y australiano que tenemos es la encuesta de presupuestos familiares, encuesta de la situación financiera de las familias españolas, que la publica el Banco de España, es trianual, empezó en el 2002, 2005, 2008, y tienes datos panel de la situación económica con mucha información sobre la riqueza, cosa que no tiene el panel alemán ni, ni el australiano, pero no tienes calidad de sueño. Tienes, tienes salud autopercibida, pero no tienes indicadores de pobreza energética. Con lo cual este paper no lo podíamos hacer con datos españoles. Pues mira otras cosas. Tu renta, cómo te afecta a la salud, vale, pero esto no lo puedes hacer. ¿Qué, es, ¿Qué se puede hacer? Pues un proyecto en el que tú estás. Se puede hacer coger el EUSIC una base de datos europea, tiene 28 países eh, desde el 2005 al 2020 tenemos indicadores de si puedes calentar la casa si debes eh, facturas para todos los países incluso en algunos países tenemos panel y no tenemos calidad de sueño pero tenemos salud autopercibida. se podría hacer este paper, de hecho lo queremos hacer cómo te afecta la pobreza energética a no a la, a la calidad de sueño sino a la salud no es el primer paper que se haría, ya se ha hecho, pero se ha hecho para países en concreto. Ese sería el primer paper, lo que queremos hacer, que utilizaría data, eh, datos comparables a nivel europeo. Con lo cual podríamos decir, mira, los países del norte o los del sur, el efecto es mayor o menor, y lo podríamos hacer para España y para Portugal, porque tienes datos nacionales para cada país. Pero no sería sobre sueño, sería sobre salud. O sea, respondiendo a tu pregunta, estamos muy limitados por los datos. Los datos no están nada mal, pero no se puede hacer todo. ¿De qué forma esto puede contribuir a la, a la política? Pues eh, hay un ejemplo muy chulo, cuando alguien pues, se, se declara inválido o tiene un accidente, el juez determina una compensación económica. Hay un artículo muy chulo en Economía que dice, bueno, cuando alguien recibe, tiene un accidente y se queda parapléjico, el seguro le tiene que compensar, o el Estado le tiene que compensar. ¿Cuánto? Bueno, pues vamos a ver qué impacto tiene en el bienestar subjetivo quedarse parapléjico. ¿A qué equivale quedarse parapléjico, ¿A, ¿A perder que ¿Dos millones de euros? 100 ¿Infinito? Bueno, pues hay artículos que han estimado, desde el punto de vista del bienestar subjetivo, a qué equivale quedarse parapléjico. Entonces han sacado una estimación, que era me, medio millón de, dólar, de dólares, más o menos, y dicho, bueno, si el objetivo del juez o el objetivo del, del Estado es compensarle a ese individuo, no económicamente, sino en términos de bienestar, para que su bienestar no se vea alterado en gran medida, hay que darle medio millón de euros. Bueno, pues aquí estamos haciendo lo mismo, pero con pobreza energética. Si queremos compensar a la gente que es pobre energética, ¿a qué equivale eso en términos de bienestar? Estamos aportando los betas, estamos aportando qué impacto tiene eso en términos de bienestar, utilizando como bienestar la privación o la calidad del sueño. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Yo tengo una pregunta muy rápida. ¿eh? Eh, mi pregunta va relacionada sobre... En las variables que veo que has escogido tienen que ver mucho, aparte de aquella que has explicado instrumental, tienen que ver mucho con el individuo, ¿no? Intentas explicar un comportamiento, algo que le ocurre al individuo, con sus propias variables individuo. Tiene sentido o habéis pensado en introducir información macro sobre la situación de ese momento, de ese año en concreto, es decir, cómo puede afectar una guerra en Ucrania, cómo puede afectar que se esté hablando de una crisis. Como eh, habéis pensado en, en variables quizás más macro que quizás expliquen de alguna forma este comportamiento en específico. ¿no? Es, va por ahí, va mi, mi pregunta va por ahí. Te tengo que confesar que sí, pero se nos ha olvidado meterlas en la regresión. <risa> sí, porque eh, eh, tenemos, eh, tenemos vamos, nos las descargamos y lo metimos en la base de datos: PIB por región, crecimiento del PIB por región, desempleo regional eh, en fin, tenemos varios indicadores macro y en algún momento yo creo que las pusimos a la regresión y en algún momento pues han caído la regresión pero sí, sí, merece la pena controlar por variables macro porque la situación macroeconómica te afecta yendo a casos más puntuales no tenemos ese índice, ese, esa, esa capacidad de aislar el efecto de la guerra en Ucrania o lo que hacemos es ponemos mmm, variables de año, una Dami de año si en ese año ha pasado algo Sí, sí, claro, sí. que te desvía digamos de la media o de lo esperable en términos de calidad del sueño y ese algo que se llama la guerra en Ucrania pues el, el, la Dami del año 22 te va a capturar ese efecto, pero no sabemos a qué se debe. A, ni, a nivel temporal ese tipo de encuestas se coge todo la, la muestra de datos se recoge todo en el mismo en el mismo intervalo de tiempo o se coge el... en meses en diferentes, meses diferentes. Porque eso también puede llegar a ser un factor temporal. Muy, es correcto. No, ¿Desconozco cómo se recogen estas partes Totalmente de acuerdo. De hecho, lo, lo bonito sería meter una dummy de trimestre o de mes. Es porque si ocurre a nivel temporal, sí que puedo recoger ciertos aspectos macro que ocurran a nivel temporal. ¿Sabes? Muy significativos. Sí, sí. Porque eso va a afectar directamente en la, o la opinión de alguien sobre esa, esa situación. Sí, ¿no? sí. Pues mira, eso es, eso es un comentario muy relevante y de hecho me hace preguntar por qué nadie ha metido controles en lugar de por año, que es lo que se hace habitualmente, por trimestre. Yo creo que esa información, bueno, estoy el seguro, está y es mucho más relevante lo que dices tú, controlar por trimestre, porque capturas lo que ha pasado ahí. ¿no? Pues lo vamos a mirar, vamos a mirar. Gracias. Bueno, mi, mi pregunta va, va un poco con el, con el modelo, con los modelos que has ajustado. ...porque nos pusiste la, la ecuación del modelo, me, dio, me, me da la impresión de que al final es un modelo de regresión lineal múltiple... ...pero como hablaste también de efectos aleatorios, incluso en la ecuación había como una función g... ...no sé si... ...y luego la, las variables explicativas continuas que algunas eh, utilizas... Eh, ...claro, yo me, me, claro en, la, en la ecuación de arriba aparece una f y falta cerrar un paréntesis y en la ecuación de abajo pues aparece una ecuación lineal ¿no? eh, claro aquí al llegar esta transparencia ah, hablaste de la posibilidad de meter efectos aleatorios pero bueno al final yo creo que lo que nos has presentado es con efectos fijos eh, entiendo no luego luego hay algunas variables que comentaste que eran continuas después de hacer el análisis de componentes principales y luego muchas otras o bien son damis o categóricas ¿Les haces algún tratamiento a las, a las continuas, digamos, de cambio de escala para, para el tema de los betas? el neperiano, ¿no? un neperiano, ¿no? Sí, sí, ya lo no vi. Sí. La MD es un indicador que va de 0 a 100, lo que hemos hecho es lo, lo hemos estandarizado a media 0 y desviación estándar 1, de forma que este beta te captura el efecto de subir MD en una unidad, en una unidad sería una standard deviation. Sleep satisfaction, lo mismo de forma que el beta lo interpreto en cuántas desviaciones estándar sube o baja esta variable la parte un poco más peliaguda es sleep deprivation eh, no, perdón, es sleep disturbance, que en germany es sí o no esto es una dummy, mientras que aquí sleep disturbance es standard deviations yo ahí hubiese cogido sleep insatisfaction ¿Por porque es una liada de que una vaya en un sentido y la, claro, se sentido claro. y la otra interpretar claro, porque parece que aquí sean efectos diferentes cuando realmente sí, sí, sí. hasta que me di cuenta para pues, poder sí. interpretar sleep dissatisfaction, sí, revertir la escala pues, efectos expositivos sí, pues para que vaya todo en el mismo sentido y no haya que hacer un esfuerzo de hasta dicho de otra forma, esto, se, esto es comparable esto es comparable pero sleep disturbance no porque esto es dummy y esto es Contigo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias por asistir, eh, muchas gracias Santi por la presentación. Y bueno, pues eh, nada, sabes que estamos todos por aquí, vamos a estar una semana trabajando hasta, hasta el sábado Y bueno, pues estás aquí en el CIO, creo que en uno de los mejores institutos de investigación de la UMH y, y, de, y de España por bueno Los resultados ya están ahí, así que muy contentos de que estés aquí vale Pues muchas gracias por, muchas por gracias asistir a todos. Gracias.